Hola chicas, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Mira, hoy os traigo un vídeo de inspiración. Yo me inspiré en Scratchy. Eva, que ella me mandó hace poco, dejo por Estos aquí que el para el vídeo del intercambio, un intercambio de Pascual de con, con Scratchy Eva y me mandó un sobrecito que allí lo podéis ver, eh, hecho de sobre, o sea, un sobre con muchos sobres muy bonitos, podéis verlo. Entonces, yo que tengo que mandar ahora un snail Mail, pues con temática de verano, pues me inspiré en ese para hacer el mío que así me ha quedado esto es lo que yo quería enseñaros veis es como una especie de loa de bag no es una loa de bag y se abre por ejemplo este es un sobrecito hecho de acetato mira se abre por aquí lleva velcro para cerrarlo este es otro y este es otro van adornados veis es como una especie lleva este lleva cuatro sobres por aquí le he pegado como es temática de verano pues como si fuesen escamas eh, creo recordar que este es de teddy creo que me lo mandaron en algún inter, creo recordar y, y este a su vez es un sobre grandote veis que se abre por aquí Aquí le he puesto un hele que aquí va metido el lacito con el que cerramos el, la carpeta. Aquí por detrás es otro sobre, igual se abre, este es uno, este de acetato es el otro y este, que para abrir este, hay que abrir este, ¿ves? que es este por aquí. Eh, aquí empecé a experimentar con el 1, 2, 3 punch el velo, punch boat, que es facilísimo, pero mmm, yo no lo acababa de coger hasta que ya al final ya si le cogí el tranquillo. Bueno, va decorado, pues con, con varios, con pegatinas, con, con trocitos de, de la colección de estamperías, de, de estampería era, eh, que yo tenía un, un resto, ¿veis? por aquí igual y luego pues se abre veis aquí le he hecho un bolsillo bastante que cogen bastantes cosas se lo he decorado, esto se lo he sacado lleva muchos detallitos eh, mirad, esto está hecho con el Glossy que que, craque, que es craquelado, lo hice sin darme cuenta y después me gustó porque parece que está como frío parece que está se de, se hace a ver si lo podéis ver ¿Veis? se hace como si hubiese venido hielo y subiera así como hace el hielo pues igual aquí le puse un un globo este sería el segundo igual lleva tres sobres van decorados con diversas cositas Bueno, pegatinas Cositas hechas por mí Incluso conchitas cogidas de la orilla de la playa Veis, aquí le puse un colgantito Lleva perlita ¿Veis? Y este igual Lleva tres Y el de medio Que es el grande ¿Veis? Y después a su vez Pues los chiquititos Van todos cerrados Con, vel con puntos de velcro mira este sería otro ¿Veis? Os lo enseño aquí Igual Lleva un montón de, de cositas. Esta etiqueta creo que me la mandó Eva. No me acuerdo, pero creo que sí. Veis que yo así. Le puse piedrecita. Le puse aquí un colgantito. Un farol. Bueno, pues temática de verano. mira Aquí le puse también un banderín que me mandó alguien. Este sombrerito que me lo hizo Eva me mandó unos cuantos y yo le he querido pegar ahí este y del sombrerito le he colgado esta estrellita esta estrellita de mar esto es un, un clic que se saque y que se mete y todo se puede volver a utilizar bueno quizá menos las pegatinas porque van muy pegadas esto es un caballito de mar a ver que va embosado que me gusta un montón como ha quedado esto es una de las arandelas que me regaló Eva en un inter este es el de las grandes ¿vale? ¿veis? y por aquí creo que había, bueno pues será en el siguiente ¿Veis? está embosado y pare, queda como si fuera metal me encanta eh cómo ha quedado y el último que es este que mira aquí también de una, no es madera es como un cartón gordo que vienen le hice este delfín con otro también embosado que queda igual como si fuera metal ¿Veis? es muy chulo bueno, pues yo le hice la letra que le alga, en fin. Ah, mira, aquí está, veis con lo que os digo, el, el glossy craquelado. Se queda así como fresco, veis. Queda como si fuese hielo, verano. Todo eso lo embose. Aquí le puse la luz del faro. Este también se abre. Así, veis. Y este a su vez, pues también. Mira, se ha despegado ahí, le tengo que echar ahí un puntito de, de pegamento porque al tirar el velcro se va muchas veces. ¿Eh? Y aquí otro bolsillo, aquí le puse la palabra Ajá, momento y esto hay que decorarlo todavía que me falta por decorarlo. Que es que, ¿sabéis qué? Que le eché glossy y lo puse a secar porque si lo cerraba todo esto lleva un guasi simulando la ola del mar aquí no me cogía algo así le tuve que poner otro que por cierto está lleno de virutilla no sé por qué y aquí el suyo en el medio azul y este pues esto ahora yo pues se lo pensaba llenar a la a mi penpal pues con cositas tales que así porque además tiene mucha ¿ves? con bolsita por ejemplo ahí por ejemplo aquí en este si le, puedo, le puedo meter esto todo esto eh, va relleno con bueno pues con cositas aquí por ejemplo pues no sé si queda pena pues le puedo poner por ejemplo este de aquí dentro este otro aquí dentro en fin, pues detallitos varios ¿vale? entonces por eso se lo estoy preparando para... aquí le podemos poner por ejemplo, no sé, pegatinas botones, lo que queráis ¿ves? que aquí también hay o <coughs> tarjeta de proye este se me ha rogado, porque hay algunos que hay que abrir primero el grande y después el chico igual que este hay que abrir este para poder abrir este pero bueno es eh, un poco un poco juego veis y así que se lo voy a llenar y después como tengo este lazo que le quiero colgar aquí unos uno chan o unos cascabelitos pues atárselo aquí y esto es lleno de, de cositas escraperas eh, vale y va a quedar bastante gordito eh, le pensaba colgar aquí un char pero no porque esto es así entonces lleva char colgado por entre medio pero eh, aquí no se los voy a meter dentro como si fuesen por pues, en una bolsita o en un por ejemplo voy a mandarle este tarrito lleno de corazones rojo y blanco estos que son al contrario blanco estos son blanco y rojo y estos rojo y blanco. Lo que pasa es que quiero decorar el tarro, en fin, ¿veis? Y todo esto va a ir aquí. Luego también para, para meterle dentro, para rellenar el este. Pues os lo enseñaré en otro vídeo cómo lo hago, pero voy a meterle estos alfileres que están hechos por mí, como el 2021, del verano 2021, ve Estos se pueden pinchar y también se pueden colgar. Si le pones aquí un, mo un mosquetón, a ver, así. Ahí. Si le pones aquí un mosquetón, también se le pueden colgar. O si se lo pone ahí, también se le puede colgar. Entonces hice este, hice este en plata, que pone verano aquí es como una especie de boya y este es la raspa de un pez a ver, aquí que se me han enganchado las dos anclas aquí, mira, este en azul que lleva una estrellita de mar detrás del teddy de plástico y esta ancla este que lleva en dorado una sirena y pone summer porque ya veréis en el otro vídeo que la A no la encontraba de esto y tengo dos ¿eh? pero no venía ninguna ¿Ves? Summer 2021 también está ahí este que es inmensamente grande que pone besos dulces o dulces besos ¿Ves? esto va así al revés me las ay pasa que está se vuelve lleva una piñita, pompones en fin este es inmensamente grande yo este mmm, yo este lo cogería en el lomo así de un, de un de un álbum o así, depende de la anchura, o en una página de un álbum. Bueno, que deciros que este le adorné también esto con brillantito. ¿Veis? Este es otro, que lo tenía aquí secándose. Que lleva aquí un caballito de mar. Y el broche es una sirena. Y este igual se abre y se cierra este de color plata veis que también y tenía aquí tengo otro mirad que le pegué ahí una florecita y aquí lleva esto un tarrito, una sirena de espalda veis y este igual se saca para pinchar y se mete ¿Mm? entonces todo esto pues irán también eh, acompañando el Happy, veis. Todo esto irá también acompañando el Happy. Eh, os dejaré el linkado eh, como yo hago esto para que se pueda colgar y se pueda meter. A ver, no sin esfuerzo, porque los chicos son muy, muy, muy complicados. Yo no tengo la herramienta adecuada para esto. Me son muy fáciles, esto me son muy fáciles de hacerlo. Incluso los plateados también son fáciles pero los dorados chiquititos, la verdad es que hay que trabajarlo y los dedos de apretar de aguantar esto corta pues la verdad es que un poquillo pero vamos se pueden hacer ¿eh? porque hay cosas más difíciles que, que vosotras estáis hartas de hacer que a mí me dejáis con la boca abierta las cosas como son y yo a lo mejor pues no tengo la paciencia para hacerla entonces pues hice todo esto aún me quedan por hacer tengo por ahí más más cosas de estas entonces ahora lo que voy a hacer eh, en una bolsa de estas que era de las que han venido de de aliexpress esto es que me da una pena porque es que encima le ponen esto aquí que es que no cuando lo despega se, se, y estas son de las mejorcillas que no si os fijáis no hace tanto ruido como las que son desde los fans a los fans y si no, pues cogeré otra bolsa. Yo es por, por quitar plásticos del medio, ¿ves? Que se despega y se quedan mal. Pero bueno. Esto lo dejaré en la parte de atrás. Y no sé. Porque es que... Uff, y esto se queda asqueroso. No sé si, si, si con un trapo con alcohol merece la pena quitárselo. Aquí le voy a meter un cachito de papel. A ver si encuentro... Algunos, Estas son las obras que, que me han quedado de, de hacer, ¿eh? las obras que me han quedado de hacer los sobres. Pues con un cachito de esto. Estas son las obras que me han quedado. Pues ahora lo aprovecharé y cortaré para ponerlo aquí a la medida. Así, así. Lo cortaré y aquí le engancharé pues por ejemplo un par de ellos y en otro pues le meteré otro par y así vale y bueno para ir metiéndoselo aquí que me gusta mucho cómo queda y ya está nada más era para para enseñaros pues cómo me ha quedado mi interpretación de lo que a mí me mandó eva eva de scratch y eva os dejaré linkado el canal para que vayáis y lo veáis porque me pareció una buena idea no estaba visto para un alba de vac y yo dije pues yo voy a hacer un alba de vac pero en vez de con un sobre voy a hacerlo con cuatro y metiéndole más cositas que quede que quede gordito y me gustó la idea y yeah, esto es lo que me ha salido a mí ¿Veis? aún me queda por rellenarle mira este osito lleva aquí colgando un pececito de madera tiene muchos detallitos, lo que pasa que eso que hay que ir viéndolo pues poquito a poco y este que se lo tengo que decorar ¿no tipo así este por ejemplo pone días Loco ¿no es? para pegárselo por aquí y ya ponerle alguna cosita más, pero eso que estaba, allí hay otro que lo tengo que, que pegar y ya terminarlo, esta cintita es muy marinera si tengo cascabel en azul lo mismo le pongo un cascabel que nunca vienen mal y, y damos música a la vida ¿ves? cerrado por vacaciones aquí hay otro que pone historias de verano porque el inter va de verano esto es un uh, de crochet que no me acuerdo el nombre pero esto como una muestra de crochet que me encontré por casa de mi madre y dije bueno pues se la pego ahí, que me parece que queda muy fresquita, en fin, que tiene de todo un poco. Pues nada, espero que os haya gustado, si es así me queréis dar un, un like, muchísimas gracias, gracias a las nuevas suscriptoras, gracias a las que siempre estáis ahí apoyándome, si estáis de vacaciones, que lo paséis fenomenal, y nos vemos si queréis a la vuelta, y en el próximo vídeo, besos para todas, cuidaros y hasta la próxima, chao. que me hacen disfrutar cuando estoy con susurros yo me dalo del tiempo y me siento distinto porque puedo crear ¡Manita arriba!